Salieron de mi trabajo. ¿Tú trabajas en un centro de despende de vida alcohólica aquí? No, una discoteca. Una discoteca. Entonces, ¿qué te dijeron ellos antes? No. ¿Qué, no, te no. Llevaron, ¿Qué te llevaron? El teléfono mío la memoria que yo trabajo. Y... ¿Dinero? Te ay, güey, yo tenía dinero. De, de, te de, llevaron de mí? Sí, ay, güey, yo tenía ¿Cuántos eran? Como 200, 300 pesos. Aquella muchacha fue lo ¿Y que lo dijeron. ese estaba... disparo que tú tienes en pieza? Entonces, ¿cómo pasó? Cuando se iba, hay uno que dijo, dale un tiro y hizo así con la pistola. ¿Te disparó entonces? Sí. ¿Y le conoces a uno de sí. De vista, sí, lo veo. ¿Eso fue en calle entonces? La calle Saicedo. ¿En dónde? La calle Saicedo. Me llevan mi celular y una pistolita corriente que yo tenía una y no se bien ni 700 pues. No, yo trabajo en el Bravo, yo soy seguridad ah, en el Bravo. Sí, porque nosotros subimos juntos. ¿Y entonces ¿qué, qué, específicamente en qué calle fue eso? En la Salcedo, casi esquina Cristino Seno. ¿Cuántos eran ellos? ¿Cuántos? Tres. ¿Cómo ¿Tres personas? En un motor. ¿En un motor? ¿En un motor ¿El cabrón de que no se andaban? andaba? En uno de los Fendi que parece en Cristo. ¡Wow! ¿Y te amenazaron por dispararte a ti, no? Sí, ellos dijeron dale un tiro. Y cuando se iban fue que disparan y le rechinan. Al... ¿Cómo paró fue eso entonces? De, como a la una y media porque el Bravo lo cierran a la una, los domingos. salieron de mi trabajo tú trabajas en un centro de expendio de vida escolar aquí? no una discoteca una discoteca entonces qué te dijeron ellos Andy? no ¿Qué te, ya... llevaron, ¿qué te llevaron el teléfono mío, y la memoria que yo trabajo y dinero te Ay, güey, yo tenía dinero, de... te ¿Dinero de... sí, ay, voy, yo tenía... ¿cuántos eran? como 200 300 pesos aquella muchacha fue creo, ¿Y ese que lo que ese disparo que tú tienes en pieza entonces ¿cómo pasó? Cuando se iba, hay uno que dijo, dale un tiro, y hizo así con la pistola. Te disparó entonces. ¿Y te, disparo, entonces, ¿no? sí, te celular, lo conociste, que... sí. De vista, sí, sí lo ve. ¿Eso fue en calle entonces? La calle 60. ¿En dónde? La calle 60. Ya. Me llevan mi celular, una pistolita de corriente que yo tenía, una sevillana y 700%. pesos. No, yo trabajo en el Bravo, yo soy seguridad ah, en el Bravo. Sí, porque nosotros subimos juntos.